Bueno, señores, la policía acaba de matar a una persona en la calle Parábola, eh, atrás del Bravo de la Churchill. Eh, no sé nada, solamente me dijeron que estaban discutiendo y la policía, el policía le dio un tiro muy fuerte en lo que está pasando aquí en eh, República Dominicana con la situación de la violencia policial. Eh, cerraron la calle y nada... Eh, Así estamos, señores. Anda, anda malcutiendo, lo que a todos Moreno morenos lo, lo andan malcutiendo. El cual hay que ponerle un alto a eso. todos los que nos ayudan a su negocio, por los de los policías ahora por todos. Después que tú saliste al calle, tú que tú tienes dinero, se te atraja a nosotros, por más. ¡Me van ¡No haga eso! ¡No, no quiero! ¡No hagas eso, muchachos! ¡Policía aquí! ¡No quiere el hombre serio en la calle! Cuenta cómo era el que mataron, ¿cómo era? Ese hombre. Ese era un hombre serio de trabajo, un hombre cristiano, tiene dos hijos, tiene un niño que lo que tiene son tres meses que nació. Ay. La policía que le dispararon a él, lo montaron en la ambulancia, lo cuidaron y se fueron. Y vino Ciencia Forense, hicieron los disparates, los mismos ladrones, se llevaron el cuerpo y se llevaron el motor, el motor de él, como si fueron un delincuente. ¿Y tú sabes por qué lo mataron? Por gusto. Para atracarlo, esa es la vida de la Para atracarlo, por porque era motoconcha, el, blanco, el, tiempo, el, el, el, el de diciembre, hermano. Lo, los... ¿Lo mataron, mataron para atracarlo? te lo sabes, No, la me me un tracalo, la lo, lo querían atracar, y no se dejó y le pegaron todo. tiros. Ahí mismo lo vi. Ahí mismo, tú lo viste. No, yo